Para insertar tablas en LibreOffice, lo primero que tenemos que hacer es ir al menú tabla, submenú insertar, opción tabla, ahí le podemos dar un nombre a la tabla, por ejemplo, tabla de calificaciones. En este ejemplo le vamos a poner mm, dos columnas y cinco filas. ¿Sí? Le podemos este, agregar que la primera fila sea un encabezado. ¿Sí? Si las tablas superan una página, el encabezado se puede repetir en cada una de las primeras filas de cada página y van a tener borde le ponemos insertar y luego agregamos contenido a esa página por ejemplo ponemos una columna alumno en la otra calificación Podemos poner nombres en la primera columna y valores en la segunda columna. Ahí tenemos una tabla de dos columnas y cinco filas. Por ejemplo, si queremos cambiar el formato a la primera columna que tenga otro color de fuente, seleccionamos la columna, siendo al menú color al menú formato, botón color de letra, seleccionamos el color que le queremos aplicar, automáticamente queda columna 1 de color rojo en su texto